Tenemos que hablar de otro accidente o incidente, mejor dicho, vial, en este caso ocurrido en La Valle, eh, que dejó un saldo nada más y nada menos que de cinco víctimas fatales. A ver, esto ocurre ayer cerca de las 7 de la mañana eh, en la ruta provincial 24, que es aquella que llega hasta la Villa Cabecera, hasta la Villa Tulumaya. De hecho, ocurrió a muy pocos kilómetros de llegar justamente a la Villa Cabecera. Ustedes están viendo imágenes ahora de algunas de las víctimas fatales de este hecho. Eh, que fue protagonizado por dos vehículos, un Cherolet Aveo conducido por un joven de 20 años, Lisandro Daniel Sarmiento, un chico que circulaba solo, este que ven en imágenes, jugador del Cycles Club de la Valle, incluso esta foto fue ayer subida por eh, la institución luego de, de enterarse obviamente de la muerte de este chico. El Cherolet Aveo circulaba en dirección al sur. Y en dirección al norte lo hacía un Fiat Palio manejado por este hombre, Alexis Rafael Oga, de 40 años, y acompañado por dos mujeres, Paola Pastrán, de 31 años, y Yamila Ocampos, de 29 años, sentadas las dos en el asiento del acompañante, y además tres jóvenes en el asiento trasero, uno de ellos, Jonathan Sosa, de 28 años, y otros dos de 35 y 23 años. Se entiende, ¿no? La mecánica, el era de la el chico solo, y en el otro, en el Fiat Palio, un conductor, dos mujeres en el asiento del acompañante y tres hombres en el asiento trasero. Lo que dicen los primeros testigos, y te diría que está casi confirmado por, las peris, por el adelanto de las pericias mecánicas, es que Lisandro Sarmiento, este chico que, <coughs> perdón, que circulaba solo en el Aveo, venía zigzagueando por la ruta. Y fue esto lo que eh, provocó que se cruzara de carril y terminara impactando frontalmente con el Fiat Palio. Él venía el cumpleaños de su abuela, había ido a dejar a su novia a su casa y luego estaba regresando a su domicilio. Existe la sospecha de que podría ser que est estuviera manejando alcoholizado, ah, esto lo va a confirmar en cuestión de horas el cuerpo médico forense para, más allá, lógicamente no se va a investigar. Se va a investigar, pero se va a archivar la causa, porque los dos conductores están muertos. Qué sí, es se tiene... ¿Quiénes mueren, Sebastián? ¿Los, los dos conductores? Mueren. Las los dos conductores, claro. las dos chicas que iban en el Fiat Palio, en el asiento del acompañante, y de los tres que iban atrás del Fiat Palio, fallece uno de ellos, que es Jonathan Sosa, así que cinco víctimas fatales es el saldo de este accidente. Respecto a los dos sobrevivientes fueron trasladados al hospital central con politraumatismos. Ayer decían que su estado de salud era muy delicado, ahora nos aclaran que eh, ya se encuentran fuera de peligro. Eh, a ver, tuvieron lesiones graves, pero se encuentran fuera de peligro estos jóvenes de eh, 35 y 23 años. ¿Tenés claro a qué altura fue esto? Esto fue casi llegando a Villa Tulumaya, a la Ajá. Villa Cabecera de la Valle, por la Ruta Provincial 24, no por la Ruta 40. Cla ah, bien, bien. Eh, así que fue allí que se produce este impacto frontal. Veremos si nuevamente estamos hablando de el alcohol al volante como protagonista de una tragedia um, en Mendoza. Así que estaremos atentos a esta investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Tránsito. Bueno,